Hay días en el que el cielo se nula, se nula, y aparece el viento. Las nubes pasan como globos, y sin preguntártelo te subes a una de ellas, así sin más. En esos días la gente hace preguntas, preguntas que no tienen respuestas. Cuenta historias y saca fotografías de sus bolsillos. En días así. Los sueños se arman, la imaginación corre como un río y uno que nunca navegó ningún mar no le teme ni a la ola más alta ni al fondo oscuro que encierra un torbellino. En días así, en los que el cielo se nubla y aparece el viento y las nubes pasan como globos, en esos días nacen los viajes. Thank you.